Será el jueves de la semana en curso cuando se lleve a cabo el segundo torneo penitenciario con los internos del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle en esta ciudad. Jorge Taveras, director del Departamento de Deportes del Ayuntamiento de este municipio, ofrece los detalles. En esta ocasión estamos invitando el Departamento de Deportes del Ayuntamiento conjuntamente con el Centro Correccional Vista al Valle al acto de inauguración de los segundos Juegos Deportivos penitenciario, el cual será inaugurado este jueves 27 a partir de las 3 de la tarde en el centro penitenciario. No, solamente participarán ahí los internos, eh, los internos eh, que están bajo un programa de medio libre. Medio libre es lo que le permite a los internos tener buen comportamiento, hacer sus cursos, seminarios y demás actividades donde se, se conjuga lo que es la parte de la disciplina del, del individuo. Recordamos que esta competencia deportiva se enmarca en la Agenda de Actividades por el 240 aniversario de Fundación de San Francisco de Macorís. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.